el sacramento del bautizo y de la Eucaristía. Por el cumpleaños de Ángel David Solís y por Luis Andrés Gereaus Mateo. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta fiesta. Estamos reunidos el día de hoy acompañando a estos niños que por primera vez participarán de la mesa de los cristianos, la mesa de la Eucaristía. Ellos se han preparado junto con sus padres y por eso estamos aquí acompañándoles con alegría, con nuestro cariño y con nuestra amistad, pero acompañándoles sobre todo con nuestra oración. Estos niños que son familiares nuestros o hijos de amigos nuestros se merecen esta atención que pidamos por ellos. Hoy nuestra comunidad les recibe alrededor de su mesa eucarística y por eso queremos demostrarle nuestro afecto y nuestra alegría con un cariñoso aplauso. Hermanos, llenos aún de gozo de la Pascua, venimos a celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor a los Cielos. No hemos venido a celebrar un domingo más, sino una fiesta muy significativa, a una semana de cerrar otro ciclo pascual con la solemnidad de Pentecostés. Esta fiesta ha de llevarnos a vivir con más conciencia la realidad del misterio de la presencia del Señor Jesús resucitado y glorificado en su Iglesia y en cada uno de nosotros, los creyentes, por la acción transformadora de su espíritu. Por eso, con grande alegría y con profunda devoción, les invito a ponernos de pie para que con el canto de entrada podamos recibir a nuestro celebrante. de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, en la misa del gran encuentro con Jesús, aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús, esta fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesús rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Hoy nos alegramos celebrar la solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo con la participación de los adolescentes que van a hacer su primera comunión y dos dentro de ellos recibirán el bautismo así se nota el fruto del Espíritu Santo desde el inicio de la iglesia que crece en la fe unida en el amor dando pruebas de la esperanza de que Cristo sigue siendo vivo en medio de nosotros. Oremos por estos niños para que la gracia del bautismo y también su recepción a Jesús por vez primera en su vida, les transforme cada día a ser testigo de su amor en este mundo. Antes de dar inicio a estos misterios sagrados, humildemente reconozcamos pecadores,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 a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos, que entesera por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo por eso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. autoroporoso, rebosal de santa alegría y gozosos de elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la introducción al libro de los Hechos, el relato de la ascensión ocupa un solo versículo, pero de gran trascendencia. Jesús culmina su misión al volver como intercesor a la derecha del Padre para velar por los suyos Escuchemos con atención la primera lectura Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo Escribía acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones Por medio del Espíritu Santo A los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció después de la pasión Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo Y durante 40 días se dejó ver por ellos Y les habló del reino de Dios Un día Estando con ellos a la mesa, les mandó No se alejen de Jerusalén Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre De la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Los ahí reunidos le preguntaban Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el padre ha determinado con su autoridad pero cuando el espíritu santo descienda sobre ustedes los llenará de fortaleza y serán mis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta los últimos rincones de la tierra dicho esto se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado, los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible. Y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Aleluya. Utilizando la imagen del cuerpo, San Pablo exhorta a los Efesios a comprometerse en la unidad eclesial. Esta se manifestará en una maravillosa pluralidad de carismas y ministerios, dones de Cristo glorificado y de su Espíritu Santo. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo Le pido que les ilumine la mente para que comprendan Cuál es la esperanza que le da su llamamiento Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyo y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros Los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo Por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y al mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. En el Evangelio, el Señor resucitado envía a sus discípulos a anunciar la Buena Nueva a todas las naciones, sin ningún tipo de prejuicios o barreras. Él les asegura que su predicación estará siempre asistida por su presencia reconfortante. Puestos de pie y cantando el Aleluya, preparémonos para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, Aleluya, Aleluya, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación de la conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado.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 Subió al cielo y está sentado a derecha de Dios Ellos fueron y, a, y proclamaron el Evangelio por todas partes Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían Palabra del Señor Gloria a ti Esta celebración solemne de la ascensión del Señor nos abre un nuevo camino a la fe. Jesús, después de su resurrección, 40 días, como dice la primera lectura, apareció se apareció a sus discípulos para fortalecer su fe para reavivar esta comunión con ellos hasta su salida en este mundo esta fiesta de hoy es fiesta que nos invita a la esperanza Esperanza en Jesús subió al cielo y nos ha prometido su Espíritu. No solamente a los apóstoles, a los once, sino hasta el día de hoy, nosotros damos pruebas y certezas de que el Espíritu de Jesucristo está en medio de nosotros. Por un lado, Jesús terminó su misión en este mundo. Por otro lado, es el inicio de nuestra tarea como cristianos, como discípulos de Jesucristo, para dar a conocer su Evangelio. Como dice aquí, en esta conclusión del Evangelio de San Marcos, vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura pues es un mandato que, recibió, que recibieron los apóstoles la iglesia es receptora para hacer posible transmitir ese mensaje de salvación a todos los hombres primero el anuncio de la palabra Después de haber escuchado, comprendido, se abre el corazón, la mente, todo el ser de la persona y responde para pedir el bautismo. O sea, el bautismo es el primer paso de entrada de los cristianos a la vida de la fe, pero hace falta catequizar, evangelizar, anunciar no solamente de palabra sino de obra de testimonio para que el que vaya escuchando creciendo en la fe vaya viendo observando los signos que Dios vaya realizando en aquellos evangelizadores viene a través de la predicación de la palabra a través de la fe en Jesucristo que es Subió al cielo, pero está en medio de nosotros. Este Evangelio de hoy nos ha subrayado los milagros y señales que fueron acompañados a los once durante su trayectoria de misión arrojarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos pues el que está con este mandato acompañado con el espíritu de Jesús vaya realizando obras maravillosas a través de su anuncio a través del anuncio de esta buena nueva y así fue que ese mandato de Jesús manifestando en la iglesia abre nuevos horizontes a los cristianos para que pudieran acudir a Jesucristo a través de los sacramentos sobre todo a estos adolescentes que van a hacer su primera comunión. Es un día noble para ustedes de tener a una persona tan grande y maravillosa que nos invita a tener una relación estrecha con Él, una relación de amor mutuo para que nuestra vida diera rumbo a un camino nuevo, un camino nuevo de abandono, de confianza, de fe, de creer que todo fuera posible con la ayuda de Jesucristo. Cuando recibo el cuerpo de Cristo, cuando recibo este alimento, deseo que Cristo permanezca en mi corazón, en mi vida. Todo que yo vaya emprendiendo sea para la gloria de Dios, con una apertura, con una gentileza, con una disposición de corazón, con un espíritu de servicio, tanto en la familia como en sus comunidades. Oremos al Señor por toda la comunidad, especialmente por estos niños que reciban a Jesucristo por vez primera este anhelo, ese gozo, ese deseo de ser partícipe del banquete de la Eucaristía ya es parte de nuestro camino hacia el cielo, ya es parte de nuestra relación amorosa con Jesús para que un día llegaremos a gozar en el lugar que nos tienen preparado donde están todos los ángeles que el Señor conceda a estos niños y niñas nueva fuerza con este alimento que da vida eterna sean creativas dispuestas a servir a Dios en todo momento abandonándose cada día en su mano poderosa, así sea ahora vamos a proceder al bautismo de los dos niños Hermanos y hermanas, al Señor Todoporoso para que conceda a Cáceres Miguel y Hansel Oregario la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Oremos. Oh Dios, que realices en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefirió. De la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del Faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles ir y hacer discípulos de los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora, Señor, a tu iglesia en oración. Para el bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu ingénito para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre esta fuente para que los sepultados con Cristo en su muerte deben esforzarse en el que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellos de día en día así pues si están dispuestos a aceptar esta obligación recordando su propio bautismo renuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús que es la fe de la iglesia en la que van a ser bautizados sus hijos. Y ahora para la renunciación, responde personalmente, sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, sí, renuncio. Y ahora responde, sí, creo, y también invito a toda la comunidad. A profesar su fe también creen en dios padre todoporoso creador del cielo y la tierra Sí, creo la ahora la comunidad que en jesucristo su hijo único nuestro señor que nació de santa maría virgen murió y fue sepultado resucitó dentro de los muertos y está sentado a derecha del padre Sí, creo Creen en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos en la vida eterna? Sí, creo. Repiten, esta es, fe. esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Nos gloriamos de confesar en Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Amén. Ahora cada niño que va a ser bautizado presentado por su padre ¿Cómo se llama? quieren por tanto que su hijo José Miguel ¿Se ha bautizado en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? ¿Quieren? Casey Miguel, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quieren, por tanto, que su hijo Hansel se sea bautizado en la fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar. Hansel, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo les ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Les consagre con el crisma de la salvación para que entran a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. son ya nueva criatura y han sido revestidos de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristianos, ayudado por la palabra y el ejemplo de los suyos, conservadlas en mancha hasta la vida eterna. El silio, el padrino, el silio, el padrino o la madrina, el silio, agárrenlo el padrino, muy bien. Reciban la luz de Cristo a ustedes, padrinos, madrinas, se si les confía acrecentar esta luz, que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando. En la fe, puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor Ahora voy a hacer un gesto muy significativo Que Jesús al curar a un hombre soldó La palabra que pronunció en hebreo, Efatá Para que estos niños puedan tener buenos oídos Para escuchar la palabra de Dios y poner en práctica Éfata, el Señor Jesús que hizo oír a los soldos y abra los muros, te conceda su tiempo de escuchar su palabra y proclamarla, proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios. Padre, amén. Éfata, el Señor Jesús que hizo oír a los soldos y abra a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ahora pueden volver a su lugar con el sitio encendido, al su ahijado, para que el Señor... Sigue acompañando a ustedes en esta gracia y pasamos a las preces Vemos a Dios todas nuestras peticiones por la necesidad del mundo entero, por nuestro país, por nuestras familias, en especial por estos niños que han venido de recibir su bautismo y los que van a hacer su primera comunión en este día. Oremos por todos ellos. necesitan para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que recibimos hoy el cuerpo de Jesucristo, para que llevemos a Jesús con nosotros todos los días y a todo lugar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. papás amigos y familiares para que dios derrame su bendición también sobre cada uno de ellos roguemos al señor te rogamos óyenos por nuestros catequistas seminaristas y coordinador para que dios les multiplique todo el esfuerzo que han hecho en este año en nuestra formación Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que nunca falte en la mesa nuestro pan de cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo y de nuestro país, que no hayan personas asesinadas injustamente y que a nivel mundial se acaben las guerras, de manera especial por el conflicto entre Palestina e Israel. Y por el fin de esta pandemia Que ha dejado en nuestros corazones mucho dolor Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos. Escucha Dios de bondad todas las peticiones Que te la hemos dirigido con fe A ti que mis reinas por los siglos de los siglos Presentamos al Señor la luz Señor, te ofrecemos esta luz como señal de que estás vivo y resucitado en medio de nosotros, venciendo la muerte y otorgándonos la vida eterna. Presentamos, Señor. Presentamos al Señor las flores. Recibe, Padre amado, estas flores, que nos embellecen la vida con su frescura y cuyos colores nos recuerdan que todo es obra de tu creación te presentamos Señor los alimentos bendice Señor a todas las personas para que puedan tener el pan de cada día y a nosotros llénanos de tu misericordia para que así seamos capaces de compartir lo que tenemos con quien más lo necesita. Te ofrecemos Señor los frutos, te presentamos estos deliciosos frutos Sembrados y hechos para darnos vida y fortaleza, y que nos recuerdan que todo es una obra de tu amor. Lo presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, a esta familia. Bendice, amado Jesús, a esta familia que representa a cada una de las familias que cree, que lucha y que ama y te pedimos que las fortalezcas y les bendigas con el don de la vida te lo presentamos señor te presentamos señor el símbolo de la catequesis en la que por maría y animados por su amor somos capaces de llegar a jesús que se hace pan de vida y bebida de salvación. Te lo presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, el pan y el vino, para que a través de ellos se haga presente el milagro de tu amor y los transformes en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo. Te lo presentamos, Señor. tu alta. Let's go Ese sacrificio mío también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopuloso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón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 dal de gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque el señor jesús rey de la gloria triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres juez pues del mundo y señor de los espíritus celestiales no se fue para alejarse de nuestra pequeñez sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y, y principio nos ha precedido. Por eso, con esta difusión del gozo de pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando de gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomad y comedoros de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. seas por siempre, Señor, te alabamos Jesús, te bendecimos, Señor.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 Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, bendito eres. tú. El...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 a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra con el Santo Padre el Papa Francisco con nuestro Obispo Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la vida acuérdate también de nuestros hermanos que se sumieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar ten misericordia de todos nosotros y del mundo entero y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos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 Diga confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro.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 no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. ¡Gracias! del Es Jesucristo nuestro salvador el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor distribución de la Sagrada Eucaristía, vamos a tratar de mantener siempre la distancia y vamos a permitir que los niños que están realizando el sacramento de la primera comunión comulguen primero. Desde que la espera desgaste años en mí. Y estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me ha servido. Llévame donde los hombres necesiten sus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente... ¿Algo? Si en tus palabras necesite que de donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber nosotros los niños damos las gracias, damos gracias al Señor por el don que hoy nos dará de su cuerpo y de su sangre. Damos gracias a nuestras familias y a toda la comunidad parroquial, parroquial de un modo especial a nuestros catequistas por, por habernos ayudado a crecer en la fe. Hemos aprendido que hacer la comunión significa aceptar que el Señor se da a nosotros para que nosotros nos demos a los demás. Por eso hoy, nos comprometemos a vivir como vivió Jesús. Nos comprometemos a ser sus amigos y amigos de todos nuestros hermanos, grandes y pequeños. Muchas gracias. En nombre mío y de todos mis compañeros, agradezco el cariño de todos ustedes. Y les digo que estamos muy contentos porque recibimos a Jesús por primera vez. Queremos que todos participen de nuestra iglesia, de nuestra alegría. Porque vamos dimos algo muy importante. También queremos también queremos pedirles que nos, que nos ayuden con su oración. Gracias a Dios por permitir que nuestros niños reciban el sacramento de la primera comunión. A los niños y niñas que recibieron hoy por primera vez el cuerpo de Cristo. A los padres, madres, abuelas y abuelos. A los hermanos y amigos que se involucraron en esta catequesis. A la parroquia y capilla que fueron el hogar de nuestros niños, en donde se educaron, jugaron y compartieron. A los sacerdotes y seminaristas, pasionistas, que acompañaron este proceso y a los catequistas por su entrega, dedicación en la preparación de nuestros niños y porque hoy formamos una sola familia. Decimos gracias Señor, gracias. Buenas tardes. Ay, pero respondan buenas tardes. Buenas tardes. Con más alegría que Cristo vive en nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este día queremos llamar a una persona muy especial para nosotros, la señora Ana María, que por favor se ponga aquí al frente. De manera especial, el día de hoy, queremos reconocer a Ana María, subcoordinadora del grupo de catequesis por su entrega y dedicación en formar a los niños en la fe cristiana. Agradecemos a Dios por su vida y la de su familia, y por el gran servicio a nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad parroquial, por el amor y el servicio que en cada momento brindó a nuestros niños. Un fuerte aplauso para la señora Ana María. También debemos resaltar la gran labor de nuestro servidor Leonardo. Que este con todo el amor y entrega ha sacado adelante esta catequesis, en este tiempo de pandemia, donde nosotros vimos todo difícil para poder reiniciar las clases a los niños. Muchísimas gracias a ustedes por seguir educando a estos niños en la fe y los padres, madres, tutores y todos aquellos que están involucrados en el proceso de aprendizaje de los niños. Le exhortamos que sigan mandándonos a los niños a la iglesia. Que ese no es el final, este es el principio de ese camino tan bello que es conocer a nuestro Dios un fuerte aplauso para los niños igual. bien, no se vayan chicas por favor le pedimos a la señora Ana María a Sonia a Fernando que está por ahí Rangel y melissa que están por aquí acérquense aquí adelante un momentito a nuestros queridos seminaristas, Miguel, Milton, por favor, si pueden acercarse aquí también. Vengan por aquí, chicos. Un esfuerzo de cada uno de nosotros. en Pedirle a Dios cada sábado que nos derramara ese don precioso que Él necesitaba que nosotros le trastiéramos a los niños. Amor, dedicación, alegrías, consuelo, fortaleza, aprendizaje. Como hablamos con Miguel en estos días, más que enseñar, nosotros aprendemos de cada uno de ustedes. Podemos decir que hemos hecho muchos cursos, que hemos sido catequistas por muchos años Pero cada vez que tocamos a cada niño y le hablamos de Jesús Realmente nosotros somos los que aprendemos Gracias a las familias que confían aún en la buena voluntad de Dios Gracias a esos niños y niñas que todavía creen que Dios existe que se alborotan y pelean porque quieren ir a la iglesia. Que se molestan cuando no hay catequesis. Si ustedes vieran esos mensajes en WhatsApp, de verdad que lo creerían. Que quieren seguir participando de la iglesia. No es una obligación de nosotros ser catequistas. Es una satisfacción Querer estar ahí con ellos. Por eso, como decía Rangeli, queremos invitarles a todos, a todos que lleven a sus hijos a la iglesia, a esta, a la capilla, a la que quede por su hogar. No hay nada más bonito que Dios acompañe a cada familia. Y muchos me dirán, como muchos niños nos dijeron, en mi casa no hay alimentos, yo no estudio, yo no tengo un papá, mi mamá trabaja todo el día Nosotros no suplantamos el amor de nadie Nosotros fortalecemos el amor que le tienen sus hijos Por eso, pónganse de pie todos y cada uno de aquellas personas que sí creen en Dios A ver, ¿quién cree en Dios que se ponga de pie? Yo no puedo creer que todos se vayan a poner de pie Padre, usted, usted también se puso de pie Oh, todos lo que creen en Dios que levanten la mano derecha Todos lo que creen en Dios que pongan su mano en el corazón ¿Qué sienten? Como que late, ¿verdad? Ese es Dios que vive en cada uno de nosotros somos el milagro de Dios y por ser el milagro de Dios tenemos que sentirnos felices alegres y contentos un fuerte aplauso para Jesucristo que vive en cada uno de nosotros bien, para no seguir extendiéndonos mucho verdad? solamente eh, reiterarles una invitación como ustedes saben, el próximo sábado 22 de mayo, la Pastoral Juvenil Pasionista ha organizado el concierto velada de Pentecostés bajo el lema Encendiendo la Llama de la Vida. El concierto va a ser en el Colegio San Gabriel de la Dolorosa, el próximo sábado a las 5 de la tarde. Las boletas que tienen acá los muchachos tienen un costo de 100 pesos. De verdad que va a ser una experiencia maravillosa. Vamos a contar con un ministerio de música espectacular que no se lo pueden perder. Y además es una oportunidad para que juntos, como y verdad, esperemos el nuevo Pentecostés, eh, en la nueva venida del Espíritu Santo que llega y con su fuera dinamiza nuestra vida, nuestro seguimiento de Jesús. No se lo a puerta van a estar los jóvenes ofreciéndole las boletas, 100 pesos. Si usted no piensa ir, puede comprarla de todas. El chiste aquí es apoyar. Apoyemos juntos, como familia pasionista, a los jóvenes, a la pastoral juvenil pasionista, que también los jóvenes quieren seguir a Cristo y ojalá que puedan ustedes apoyarnos. Muchísimas gracias y les dejo acá con Celeste, que tiene un mensaje. Sábado 22 a las 5 de la tarde. Hola. De verdad que estoy muy emocionada y estoy nerviosa también, pero estoy feliz, que es lo más importante. Eh, el grupo de oración, la paz de Cristo Los chicos, levántense, las chicas, levántense pónganse aquí Yo sé que hay muchos, párense, pónganse aquí Chicos Ok, faltan más, faltan más Faltan más, Lizeth Faltan más Faltan más. Pero a Mauri, Lissette, Ma Francia. Francia, con tus niños, no importa. Vamos, vamos. Gracias. Lo del coro también, pero ellos te tienen que estar ahí. Maite. ¿Quién me falta? ¿Faltan más? Yo vi a alguien más ahí Ok Nosotros éramos lo que se llamaba Grupo de Oración La Paz de Cristo Y nosotros eh, Bueno, todavía hay un grupo de oración La Paz de Cristo Pero nosotros éramos el grupo de oración La Paz de Cristo Ya somos mayorcitos Y estamos demasiado felices Porque estamos de vuelta a casa. Estamos de vuelta. A... Eh, en la entrada recibieron unas flores. Vamos a hacer el ofrecimiento de las flores. Ahora, ¿quién tiene las flores? Levanten la mano los que tienen las flores. Ok, vamos a hacerlo. Eh, recuerden el protocolo: vamos a ofrecerla a la Virgen de la Alta Gracia. Y vamos a hacer una fila, pero tiene que ser el distanciamiento eh, Yo quisiera como alguien que me ayude, Leo, allá, allá Ok, entonces me dice me dice que lo vamos a hacer a la salida A la salida lo vamos a hacer eh, La van dejando y van, pueden ir saliendo, ok Gracias, gracias Felicitamos a Mercedes y Radames, no sé si está en la asamblea, hoy es su cumpleaños para que disfruten de esta vida preciosa que Dios les ha regalado y también que su familia disfruten de esta gracia de Dios en ellos. Oremos Dios todo poroso y eterno Que nos permitas participar en la tierra de los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo donde ya nuestra naturaleza humana está contigo por oh, Jesucristo nuestro Señor Amén Mis más sinceras felicitaciones a los niños y niñas que han hecho su primera comunión el sacramento es el sacramento de la Eucaristía. Como es por vez primera, se acerca al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, se dice primera comunión, pero el sacramento es la Eucaristía. Vamos a seguir dando gracias al Señor por estos niños para que perseveren en la fe en este camino de gracia que Jesús les ha invitado, a partir de hoy, Jesús es su amigo fiel, su amigo fiel, no le mientes, su amigo fiel, hay que hablarle, con toda libertad, con toda confianza, para que le conceda sabiduría, le conceda amor, amor en la familia, amor entre los demás, y también, perseverancia en lo que cada uno quiere emprender en su vida. Nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A cada uno de ustedes les deseo un feliz domingo de la ascensión del Señor. Amén. Demos gracias, gracias. al Señor. las rosas, las flores a nuestra madre, pero que sea más que un acto solamente físico, en cada rosa vamos a regalarle a la madre algún pensamiento, alguna oración, vamos a presentarle a la madre, cada uno de estos niños que están haciendo su primera comunión, así que en silencio vamos a dirigirnos a donde está la Virgen de la Altagracia, hay un jarrón bajito y vamos a estar apoyándoles en el foro con esta canción.